como se dice, fanáticos de la NBA, yo siempre he dicho nosotros somos expertos, nosotros somos fanáticos de la NBA y luego que salió este documental donde relata la vida de, de la estrella de la NBA el señor Michael Jordan y también relata sobre uno de los mejores equipos que ha pasado en la NBA que se llama Chicago Bull muchas personas han hecho pues, eh, sus cuestionamientos entonces, ESPN sacó, en ESPN en inglés, sacó un cálculo matemático diciendo que Michael Jordan en este tiempo metería 45 puntos. Eso ha causado un revuelo. Mucha gente dice que están locos, Otro dice que es imposible. Otro dice que es posible que metería 50. Hay otro que dice no 45. Hay personas que piensan que es 50 y nosotros como fanáticos de, de, de este apreciado deporte me gustaría escuchar la, la opinión de los muchachos Ricky ¿qué usted opina de, de eso que dice ESPN es posible que Jordan en esta generación en esta era meta 45 puntos promediar a promediar 45 puntos mm, bueno. qué te digo eso Jordan Jugó en una liga muy, muy física, demasiado física. Y, y mira los números, los números ya desde ese año empezó promedio al 30, 35 y por ahí se fue. Pero los muy, yo le digo a los le digo, mira, ahora esto es una NBA, muy cuida mucho a los jugadores, el pito es más fino. Eh, hay mucho talento que eso también eh, o sea para mí hay más talento ahora que antes sí es verdad es esos no, muchachitos de primer, primer año vienen con un pito más fino tiene mucho talento y eso eh, influiría pero con un pito así protegiendo jugadores todo un flopping todo una checa cualquier cosa de defensa ilegal eh, con todas las reglas de ahora, sí, Jordan te media por encima de los 40 puntos. Pero que en el tiempo que tú dices que Jordan promedió 30 y pico de puntos, que, que fue en el 86, por ahí 87, 87. Jordan, tuvo, uh -huh, Jordan tuvo más faltas. O sea, fue más al tiro libre. O sea, igual que, óyeme, según que ha sacado un cálculo, Jordan tenía más faltas en el 86, 87, que Jace Harden... Que uno de los mejores tiradores en hoy día. O sea, ya tú estás viendo la cooperación. O sea, que había, yo le tenía más falta. Entonces, ¿qué sería? O sea, eso de la ofensiva, si es por los tiros libres, sería por eso que me tenía más puntos, por, por tiro libre. Porque es, antes, es que, como te digo, yo era un jugador demasiado ofensivo, demasiado ofensivo, y entonces, ahora por todo el fado. Pues mirate, más el fado. Fuera 40 veces la línea de tiro libre. Pero que eh, entonces, yo pero si yo te pregunto, ¿cómo es posible que antes había más tiro libre y ahora? Que hay más fouls. O sea, si a, si antes había foul, más foul, era que, era que, era que. pero Jordan fue más veces a tiro libre que Harden ahora. O sea, tú estás diciendo que ha, yo Michael Jordan fue muchísimo más veces en los números del 86, 87, que Jace Harden hoy. Mm. O sea, ¿Cómo va a haber más falta de FAO si en ese momento a Jordan le pintaron más falta que al mismo Jay Harden hoy en día donde hay supuestamente más falta? Pero que todo es relativo. Es relativo todo. Tú, tú, iban a la línea de FAO, pero que Jordan iba a la línea de FAO pero para... Sí. Los, bueno, él fue muchas veces a la línea de FAO, muchísimas veces, sí. Pero era la, la, la clase de juego que se jugaba. Antes, papi, tú, él fue muy, porque era demasiado ofensivo. Detroit lo enseñó a tirar de tres en el 91, 90, en el 89, 91, cuando eliminaron, le enseñó a tirar de tres, porque le daba mucha piña abajo de palo. Pues yo era demasiado ofensivo. Tú dices, yo, yo te entiendo ese dato que tú estás dando, que yo era en, esa, en esos años, 87, 86, 87, 88, hasta el 91, <risa> fue muchas veces al tiro libre, más que Harden ahora. Entonces, si ese dato es así, ahora fuera mucho más, porque no lo escucho a Ricky, va que se fue. Ramón, Dibro, Ah, ok, ahora sí. Ramón, ¿qué, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que yo ya metería 45 puntos? Eh, promediaría, no que metería, porque una noche tú puedes meter 45 hasta 60. Es que promedio sí. 45 puntos en esta nueva era. Bueno, eh, como, decía, eh, como decía Ricky, lo podía hacer, porque estábamos mm. de dos eras muy diferentes. Bueno, aquella era una era de, sabemos que era un físico bastante agresivo y él lo hizo muchas veces, a veces que quiso hacerlo, pues se puede decir así. Esta es una era donde ahora muchas cositas, hay muchas, que tú estás violentando X, X reglas, ya te cantan bola contraria, esto, el otro, muchas cositas muy fáciles. Uh -huh. Entonces, eh se diría que sí, pero pero también hay un factor, que hoy en día todo jugador de NBA aunque es un jugador NBA, también es un atleta. Cuando digo atleta, en este caso vamos a poner por ejemplo a Lebron o a Tito compos, en el caso, trabajan su cuerpo antes eso no se hacía cuando tú te enfrentas hoy en día con un, con un joven de 23 24 años de NBA, aparte de que un jugador profesional de NBA lleva un físico que tú, no lo, tú en la cancha no la alcanzas corriendo. Me explico. Exacto. En los okay. tiempos de Jordan, quizás esos tipos de jugadores no trabajaban. En los tiempos de Jordan, tú veías a Maggie Johnson con barriga. Y muchísimos jugadores gordos. ¿Tú me entiendes? Hoy en día, todo el mundo trabaja su físico. Y aparte, que tú trabajas tu físico. Eso te va a ayudar a un mayor rendimiento dentro del tabloncillo. Y, okay. eso, y eso sería un factor... Entiende, pero recuérdate que toda habilidad que Jordan tiene, si lo pensamos en el 98, 97, esos años de él, lo traemos aquí. El tipo tiene lo de él, okay. no se puede Bueno, dar. nos falta un poco y me había gustado tener más tiempo, pero ¿Verdad? yo creo que no. Decir 45 puntos no es tan fácil. Es una como dice los muchachos, hay más hay más competencia hoy en día. Hoy en día hay más competencia. Es más hay, sí, más, mucho hay mucho talento. Aunque sea la aunque la liga antes era más física, hoy defensivamente hablando, y eso lo digo Steve Kerr, es más sí. es más fuerte la defensiva hoy por la estrategia que se utiliza, o sea, por la estrategia sí. que, se utiliza, que se que cambió desde el 2001 para acá. Entonces, 45 puntos, decir sí, sabes, es como, como jugadores como Curry, como, como por ejemplo Kevin Durán, que es uno de los mejores jugadores de eh unos mejores tiradores <risa> y ni Durán promedio a puntos estamos hablando de ya, 45 ya. puntos estamos hablando eso no es que hablando, dos puntos estamos hablando promedio ah, promedio encima de 45 por juego toda la noche toda la noche eso te te es imposible que, que quiere saludarte vamos a saludar que nos vamos a despedir que ya terminó el programa Vamos a mandar un saludo. Ah, el fanático número uno de los indios es un príncipe, es un príncipe. ¿Y se acuerda que vamos nosotros <ríe> también en el programa. Sí, Ricky. Eh, mi hermano Ricky, mi hermano Ramón, mil gracias. Ya ustedes saben, eh, esperemos, no vamos a decir si mañana nos podemos juntar, no sé, no sé si Ricky, porque sea Ricky es un hombre ocupado de trabajo. Eh, nada, eh, gracias a todos, Exacto. a las personas. Síganos en nuestras redes sociales. Estos videos van a ser diferidos en nuestras redes sociales de Telenor, así que ustedes pueden disfrutarlo. Nos vemos mañana y ya ustedes saben, bye bye. Bye.